Bueno, gracias Carolina, gracias Francis, Yerjan, a, a los muchachos, a, a, la, a la niña, como dice el eh, chamito. El chamito, sí. <risa> y yo creo que de niña, los ojos, de, ¿cómo se llama? Ah, la cuidado, pupila. Cuidado, bueno, <risa> la niña de los ojos. <risa> bueno, miren, eh, quiero aprovechar el momento. Para, yo no, no conocía la noticia, la acaba de dar Francis, pero quiero aprovechar un momentito de mi comentario para felicitar de manera muy particular a, a Orly García. Orly trae consigo los genes de una mujer apaciguada, un mar en calma, una mujer como es Mary, la mamá. Y también la, los, los genes artísticos, poéticos y de loco de su papá, mi hermano, mi querido hermano. William García, que sigue siendo mi hermano en cualquier lugar del mundo en cualquier lugar de la de la vida donde se encuentre en este momento. Sí. Así es que felicito a Orly porque yo sé que ese nivel de disciplina y calidad lo hereda de su papá y de su mamá. Así es que sí. para me todos ellos felicidades. El, el teatro. Sí, sí. Ella, es una bueno. Teatrista, te Miren, lo otro es que en el día de ayer, quizás era de esperarse, la plataforma de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que iniciaba sus clases virtuales, totalmente virtuales, colapsó. Sí, sí, colapsó y bueno, este, también hubo quizás un pequeño error en el sentido siguiente. En el día de ayer... Eh, el departamento de informática a cargo del el trabajo de la plataforma comenzó a migrar. Resulta que nosotros estábamos utilizando dos tipos de, de plataforma, una autoservicio, como se llama, que es, está, estaba, eh, funciona sobre la página de la y entonces, todos los profesores entramos por autoservicio a chequear el lista de alumnos, a, a poner las notas, a ver, bueno, a una serie de cosas. Pero también estaba la otra plataforma que es la plataforma virtual de grado, de posgrado, etc. Entonces, eh, parece que decidieron que debía de ser una, un solo, una sola y que se manejaran todas las cosas a través de una y comenzaron a migrar una para otra. Mientras estaba la migración, indudablemente que la plataforma colapsó. Yo no sé qué pasó con los técnicos que no pensaron que migrar, cambiar de una cosa para otra, iba a provocar eso. Por eso mucha gente entraba y ni siquiera te daba la opción. A mí en un momento en la mañana ayer que se me desconfiguró totalmente y yo lo estaba viendo. Eh, eh, eh, bueno, no, no, no se estaban viendo las imágenes. No Había un gran un serio problema. Era de esperarse también. Ahí está la plataforma. Esta es la plataforma de la UAS que se va a utilizar. Ahí usted va a tener la opción, cuando entre, de ingresar a todos los servicios. Incluso a la derecha, aquí donde está el escudo de la UAS, es el, la, la UAS.com.edu.do, punto, punto punto, punto punto que es la página informativa de la UAS. Lo otro ya tiene que ver con profesores, estudiantes, etc. Ahora bien, eh, es, digamos, era de esperarse, decía yo, de que esto pudiera pasar ciertamente. La UAS es la primera vez, a excepción del, de, la, de la poca experiencia que obtuvimos en el semestre pasado, cuando todo se, se, se complicó con el COVID-19 y la UAS tuvo que terminar su semestre de manera virtual, que no fue preparado de manera virtual. Fue un semestre preparado de manera presencial, como acostumbra la universidad hacerlo. Ahora resulta que en el camino tuvimos que cambiar y como buenos dominicanos comenzamos a arreglar la carga en el camino. Eso provocó que eh, no se tuviera ni la experiencia ni la formación. La UAS ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a formar no solamente a sus profesores sino a sus estudiantes para el manejo de la plataforma. Era de esperarse por la poca experiencia, pero también era de esperarse por la cantidad de personas que ingresan al mismo tiempo a esa plataforma. Estamos hablando de que solo estudiantes son casi 200 mil, sin contar los profesores. O sea, estamos hablando, estamos hablando de un pueblo, señores. ¿Cuántos sí. habitantes tiene San Francisco, Francia, el municipio? El municipio creo que son 97 mil. ¿Cuánto? Ahí andan los 115 mil. O sea, La UA tiene más gente que San Francisco de Macorís. Para que ustedes tengan una idea. Una ciudad entera. Es una ciudad entera. Entonces. Serían en la provincia. No, tiene más. Dos, 185 mil. Casi la... ¿En la. provincia. Sí. No, no, la en ciudad. La, la ciudad. Lo Lo en que... Que la provincia son 700 y algo. Sí. Ok. Lo en que quiere decir. Lo que quiere decir que estamos hablando de San Francisco de Macorís, de que todo el pueblo de San Francisco de Macorís se conecte a una misma plataforma, al mismo tiempo. Imagínense ustedes lo que, lo que iba a pasar. La guasa... anoche no, no tenía yo internet? Y ha estado eh, intermitente. Sí, eh, vamos a tener muchos problemas porque todo el mundo está utilizando el internet ahora para todo para la universidad, para los colegios, para en, la escuela pública, en la pública. justicia, en la justicia. Yo voy a, ejemplo, yo tengo eh, audiencia presencial mañana, pero hay otra ¿Que semipresencial, son exacto, que es la que estará virtual mi cliente uh -huh, por su edad uh -huh, uh -huh, y los testigos uh -huh, uh -huh. y nosotros presencial y tendremos que utilizar el salón que ha preparado el el, el, el, Palacio. el Palacio de Justicia. Bueno, la cuestión es que pasó eso... Espero en, que se dé. En la UAS, sí. Ha pasado eso en la UAS. Yo, yo lo que quiero es eh, decirle a la gente, profesores, estudiantes, gente relacionada con la universidad, que hay que ser empático con lo que ha, con lo que ha hecho esta universidad. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, pensar en proyectos universitarios como el de la UAPA. La UAPA tiene toda la, toda la vida, desde su nacimiento, utilizando los servicios eh, de Internet. Pero estamos hablando de que la guapa es un ching así. ¿Cuánto estudiante tiene la guapa en, en, en el área jurídica? Tú sabes. Es más amplio. ¿Cuánto, cuánto puede más o menos tener en la, en, en la Facultad de Ciencia Jurídica? No sabes. Pero me imagino que deben ser mil o menos de mil quizás. O sea, estamos hablando de universidades pequeñas que pueden controlar y manejar sus cuestiones desde el punto de vista de la cantidad de gente que se conecta. Pero hablar de la OAS es hablar de un mundo. Es hablar de una ciudad como San Francisco de Macorís, que es la tercera capital de la República. Entonces, eso es terrible. Por esa razón... Yo, yo quiero que la gente sea empático con la universidad, con los esfuerzos que estamos haciendo todos en la universidad para lograr que este mecanismo de clases virtuales se desarrolle de manera adecuada. Finalmente, quiero decir lo siguiente. Vi en el periódico El Nacional de ayer, ayer o ayer, creo que fue ayer, que hay un titular a cuatro columnas, porque es un tabloide el, el el periódico, el, el nacional no coge más de cuatro columnas por ser tabloide. Y qué decía, eh, eh, privatizarán los servicios de transporte, onsa, el metro y el, el, el teleférico. Hay definitivamente, eh, un, parece ser una intención de grupos económicos de, que priva, de privatizar, de comprarle al Estado o de negociar con el Estado para hacerse propietario, por lo menos de una parte, del de transporte público. Hacerlo es un dislate. ¿Por qué? Porque el transporte público no es las, las sedes, por ejemplo. Incluso con las sedes, lo que está pasando con las sedes, indudablemente que eh, eh, es el resultado de quizá no haber planificado la... Eh, el, el, la privatización de esas empresas eléctricas que eran deficientes, que tenían todos los problemas el, el tema eléctrico en este país es un tema que, que uno no lo entiende uno puede haber una, una planta parada, apagada que hay que pagarle unos cuartos todos los meses, eso es increíble pero bueno, la cuestión es si privatizamos el transporte público eso es lo que hoy consideramos una maravilla en el sentido de la del tiempo que nos economiza, la distancia que nos permite recorrer con poco dinero, que es accesible a todas las clases sociales, sobre todo en Santo Domingo. El metro de la capital, señor, es una maravilla. Es una maravilla. Pero también el teleférico, pero también las guaguas de la onza, que independientemente de las condiciones que pudieran tener como vehículo, pero indudablemente que contribuyen a, a a la economía de cada quien para evitar tener que comprar un carro, tener que comprar un motor o o o o y, y, y, y permitirle <coughs> transportarse eh, de manera barata. Si lo hacemos ustedes verán que en poco tiempo te va a decir esa, esos industriales esos capitalistas que los costos operacionales no son compensatorios, hay que aumentar los pasajes y las cosas nos va a crear un problema, es lo único que tiene este país, sobre todo en ciudades como Santiago y Santo Domingo que son las ciudades más grandes del país es lo único que tiene para moverse con cierta holgura Pienso que es un dislate, pienso que es un disparate. El Estado tiene obligatoriamente que mantener el control sobre el transporte. Eh, y, y, y antes de venderlo, yo lo que pienso es que hay que controlar más el transporte privado que hay en ciudades grandes como la capital y Santiago, por una razón sencilla. Eh, todo el mundo anda como archivo a, sin ley. Mira, yo voy a comentar algo sobre privatización. Entonces, ¿es necesario que chequeemos bien esa decisión? Yo no creo que haya una decisión, pero sí hay una intención. Una intención. Y esa intención hay que chequearla muy bien. Yo pienso que... Menciona esos tres puntos que pretenden privatizar. Que a tú... la, la onza, el, el, el, el metro y el teleférico. Pues yo pienso mm. hablar de agua, la privatización de agua, que también se está coqueteando. Entonces... Hay cosas que el Estado no puede manejarlas, Hay cosas que el Estado no puede porque son empresas que, para que sean eficientes, lo, el, lo, lo, los empresarios privados tienen condiciones y capacidad para manejarlo con eficiencia. Pero hay cosas que no pueden ser privatizadas. Que el Estado tiene que controlarlo, sobre todo aquellas que benefician a las grandes mayorías, señores. Indudablemente que ¿Te hay que seguir ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Chile por los cinco centavos que se aumentó, sí, al se metro. aumentó del metro? Sí, sí. Muerte, eh. desastroso Chile se convirtió en una ciudad inviable por 15 o un la sociedad chilena es muy diferente a la dominicana, o sea hay mucho de nivel y de conocimiento bueno, Gracias, muchas gracias. Si Muchísimas no, gracias Gracias a ti, amado, a y amado. Y si nos damos cuenta por las declaraciones juradas de los nuevos incumbentes que se suponía que estaban en el, en, en, en el olvido, 16 años en la, en la, en la en la Yo miseria quiero una política. Formula. Yo voy a hablar de eso. Yo le quiero preguntar a la ministra de la Juventud cómo con 33 años se logra conseguir Ella tantos bonita. millones. Ella tiene 300. Tiene sí, que tener no, menos de 35 por ley. Pero tú no oye lo que dice. Ella es bonita. No, pero llamo, lo importante es perdón. esa pregunta a que me, ella me hace. ¿Qué ella hacía antes de ser ministra burrada. para los 106 no, millones de pesos? O sea, es que la edad. Los 106 millones. La que eran 72. Ajá. Y un inmueble como de 20 y pico de millones. Yo tengo el dato grande en los 74. Tú ves, pero como quiera, 30, 50. Cuenta. mira, o sea la edad, los trabajos o las labores que ella ha desempeñado o sea, no es posible crear ese nivel de riqueza, directora distrital yo quiero la fórmula de verdad, Y yo mira, sé que muchos jóvenes eh, también nuestro senador quieren. Franklin Romero ha declarado al, al hoy el periódico hoy y a las redes sociales, que sí que él está dispuesto a que sí. se empiece a evaluar las falsas ¿cuánto declaró Franklin? 400 y pico de millones ok pero ah, es, es entendible Es decir, entonces que empiece y, y, y, y además se Además aventura, se atrevió ¿sabes? a más Franklin Franklin no es, no es, es que la cosa no es porque sea fulano Es que, es que eso tiene que estar demostrado eh, Franklin llegó a más a El senador llegó Mira El senador llegó a más Carolina Dijo que si pueden empezar por él estaría estaría más que en, eh, dispuesto para que empiecen por él. En lo particular, lo cuando así. hago la referencia de Franklin, no porque sea Franklin, no, ni porque no. sea un promotor, sino es de, por ejemplo, haba, hablar de un grupo musical como Aventura, o no, sea, no, no estamos hablando de no, no. lo lo es cualquier aventura, cosa. es Aventura, o sea, la generación... Es lo que está recibiendo todavía, sí, todavía sí recibe, recibe o sea. De Pero aquí los millones andan... Eh, bueno, volando. Ñango, como dice, dices. vamos entonces a WhatsApp. Vamos a leer la pregunta y del poco día. Me lo hallo, diría Para que esté mío. en contexto, los amigos televidentes leemos la pregunta del día, muchachos. Sí, Considera que es que usted este que presencia de menores de edad en cabañas es responsabilidad Mira, de los propietarios esa, de los establecimientos o los padres de, de infantes. ¿De quién, no de, ¿De quién es la responsabilidad? Vamos a ver, dice Juan Reyes, que